Que tiene toda la pin. Voy a perder aquí. <risa> voy a perder aquí. <risa> Yo lo siento, gente, pero voy a perder aquí. Lota. Rojo, verde Pero ni empieza y ya dice que pierde. Porque, este... Porque los juegos de equipo. Sí. El juego de equipo. Juegos de equipo es lo peor que hay en este juego. Porque la gente va a su bola. Nunca mejor dicho Mira, tenemos cero. ¿Tú sabes lo que es cero? No me toquéis las bolas. Ah, su bola. <risa> Es que tenemos cero. ¿Tú sabes lo que es cero en el minuto, en el segundo y medio? ¿En un minuto y medio? ¿Medio minuto que digo? Ya no sé ni lo que cero. digo ¿Tú sabes lo que es cero? El... ¿Tú sabes lo que es cero? Mira, una para nuestro equipo ¡Y la devuelve! Y se la paso, es que se la he pasado Pero es que tiene rojo, tiene c. Nada, F, H y, y, y W, ya hace falta <risa> No está. venga Adiós Venga, al carajo Los sábados Hago juegos de... a las 5 Hago juegos indie Esto He es un juego indie Aunque sea famoso es un juego indie Y luego a las 8 hay directo de Xameter de O de lo que toque, en este caso En este caso es Dash. a A verda Pero es que las cosas... Vale, no, no ¡No, que me agarra! Puto dinosaurio <risa> Me va a agarrar el dinosaurio ¡Ay, ay! Eh! Que voy con la cabeza torcida Aquí hablando los donuts me están dando. ¿Vale? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Facilito con ese de sencillo. Ahí está. La primera ronda fácil, porque hay poca gente, yo me puedo clasificar. Y estoy desde los primeritos... Fácil, pues tú sabes. Si sí, un poquito sí me puedo clasificar, pero tú sabes... La siguiente ronda me pone ahí. Juego con equipo. Juego con equipo. Eh... Me pone ahí la de las cuestecitas y ya ahí me mata, me mata el de. Y ahora me pones ¿Eh? esto y ya digo, venga, hasta luego, Mari maricarme. <risa> Ay, <risa> Ay digo, huele a hurón. Manzana, uva, manzana, uva. Uva, manzana, a vale. W, w, w, urón. Vale, urón. manzana, manzana, aquí, manzana. Urón. No. F. A ver, vámonos, eches... Mm. Mm. Eh, no. A ver, intentaré hacerlo mejor, ¿vale? Pero como siempre. Ahí va, pero como la gente... en un canal de casi 700 seguidores, señor Juanito. qué? Arroba, Ya esta sería tu séptima corona, ¿cierto? Diego para los nuevos. Eh, sí. Si la gano esta partida, sería ya la séptima corona. Que me corono. Está el coronavirus. Y luego estoy yo. ¡Me cago en la bola! Voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien. Y no.